Este día, de la Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul, mal llamado oposición. Seamos ciudadanos. Si fue, Buenas noches, mis estimados amigos, para los que nos escuchan a este lado del charco. Buenas tardes, que nos escuchan en el estreno del programa Al Otro Lado del Charco, nuestra querida América. Buenos días, si nos están viendo en diferido en algún otro momento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Noticia de la Semana con mi amigo, jefe de prensa, licenciado Luis Pico, periodista venezolano y expreso político, igual que yo. Alguien de la verdadera resistencia, de los que no creemos en políticos, sino que hay que liberar a Venezuela de esta plaga socialista que ha destruido nuestro país. Quiero invitarlos a participar en la preventa de mi libro Liderazgo, Gerencia y Comando, un libro para todo aquel que dirige un grupo, no necesariamente un gerente, no necesariamente un comandante, si lo suyo es un grupo de Estado, un grupo de derechos humanos, un grupo de protectores, de animales, lo que sea, es un libro útil para ustedes. Son las actitudes del líder, cómo ser el líder que el grupo necesita para que crezca y llegue a sus fines. En el, la descripción del programa les dejo el enlace, lo pueden pagar vía PayPal, 11 euros para quienes están en España, 15 euros para quienes están en cualquier otra parte del mundo, esto incluye el envío vía correo postal y se los envío con una dedicatoria especial, si ustedes quieren alguna nota, algo en particular, pues así se los pondré en el libro. Seguro que hoy vamos a tener algo muy interesante porque, como siempre, las noticias acontecidas en Venezuela pasa de todo y uno puede aburrirse. Luis, cuéntanos, ¿qué nos tienes de bueno hoy? Bueno, Marcelo eh, y queridos amigos, bien lo dices, eh, Venezuela es un país en el que nadie puede aburrirse. Eh, la noticia que vamos a comentar esta semana tiene que ver con la, el intento de expropiación que intenta llevar a cabo Diosdado Cabello con el diario El Nacional. Eh, recordemos que esto es algo que viene eh, de larga data. Ya en el año 2015, Diosdado Cabello había amenazado con demandar a El Nacional la patilla y el diario tal cual. Efectivamente, así lo hizo. Eh, la demanda de Diosdado se fundamenta en que supuestamente estos tres medios se pusieron de acuerdo junto al diario ABC de España eh, y lo insultaron, le faltaron el respeto, lo... esta parte de la corta ¿cómo se dice? difamaron. Lo difamaron. Eh, lo difamaron eh, diciendo que era un narcotraficante. Eh, en la nota original del diario ABC, eh, una escolta de Diosdado, un ex escolta, eh, hablaba de los vínculos de Diosdado Cabello con el narcotráfico y lo que hicieron el Nacional, tal cual, y la patilla, fue replicar esta información. Vamos a dar una pequeña explicación periodística para decir qué fue lo que sucedió aquí. Eh, normalmente, cuando un medio en el mundo tiene alguna información exclusiva, algún tubazo, como lo llamábamos en Venezuela, los demás medios pueden citar estas informaciones siempre y cuando respeten la fuente. Es decir, que citen eh, tanto al medio original que reproduce la noticia, como a las fuentes que a su vez cita este medio. En este caso, tanto el nacional como tal cual, como La Patilla, estaban en todo su derecho de informar de que un ex escolta de Diosdado Cabello había dicho al diario ABC que Diosdado tenía vínculos con el narcotráfico. Esto no constituye ningún delito, no constituye ningún ejercicio incorrecto del periodismo. Por supuesto que los periodistas y los medios deben verificar sus informaciones pero, bueno, bien saben ustedes, el diario El Nacional, eh, tal cual, y el diario ABC de España, son medios que cuentan con trayectoria, con credibilidad, con un público. Es decir, no es que buscaron una cuenta fantasma en Twitter, por dar un ejemplo, y reprodujeron una información así nomás. Esto fue en el año eh, 2015. Fíjense que han pasado más de cinco años... Eh, y recién, y recién ahora es que Diosdado eh, pareciera que va a dar o que va a intentar dar el paso definitivo. Eh, a lo largo de todos estos años, entre las oportunidades, dijo que querían agarrar la sede, el edificio del Nacional. Para quienes no lo saben, eh, el periódico cuenta con un edificio propio. No es, por ejemplo, no es que tienen unas oficinas en un edificio, sino que el edificio entero. De ellos, eh, y dijo que lo podían convertir en la Universidad Miguel Otero Silva o que podían convertirlo en un hospital. Esto es lo que han dicho a lo largo de todos estos años. Pero la noticia volvió a coger revuelo esta semana, porque Diosdado, basándose en una sentencia de los tribunales que maneja la dictadura, eh, los condenaron a pagar unos. Una cantidad en Petros que sabemos que no es una moneda legal, no es una criptomoneda, es algo que inventó el chavismo, que no tiene ningún tipo de legalidad y que al cambio son unos 13 millones de dólares, lo que quiere Diosdado que el nacional le pague. Marcelo. Bueno, 13 millones de dólares es bastante bien, en Venezuela más todavía. Esto se sabía que iba a suceder más temprano que tarde, porque es imposible que si Diosdado Cabello quiera hacer algo, un tribunal le diga que no, porque él es uno de los dueños del país. Y bueno, pagarán las consecuencias de haber dicho la verdad, porque ya no hay nadie que dude que efectivamente Diosdado Cabello sea un narcotraficante en base a la cantidad de informaciones que han surgido de prensa, incluso denuncias de organismos oficiales en los Estados Unidos, la DEA, la administración de drogas, hay poca o ninguna duda, pero bueno, era de esperarse. Eh, supongo que de alguna forma el Nacional conservará su página web, porque la circulación en papel ya era totalmente imposible en Venezuela, y pueden mantenerse. Diosdado tendrá el edificio, que de todas maneras, como está el país, vale mucho menos de lo que podía haber valido en otras condiciones, Veremos qué, qué a hacer. De todas maneras, es como es costumbre, un ataque a la libertad de expresión porque El Nacional es un diario que no está plegado a la línea oficialista. Los que se pegan a la línea oficialista, eso sí, tienen mucho mejor resultado, tienen pautas comerciales, tienen papel, no tienen dificultades para las renovaciones de los permisos y se mantienen en el aire las emisoras de radio, televisión y, y los diarios. Bueno, al final sabremos que si algo está publicado por un medio que funciona en Venezuela y que no es perseguido por el Estado, sin duda alguna es falso, porque solamente las mentiras crecen en el comunismo. Sí, creo que también es una buena oportunidad para recordar la cantidad de medios de comunicación, porque lamentablemente hoy hablamos del Nacional, pero paradójicamente en el Nacional se reseñaron una cantidad de cierre de medios bastante importante, radios comunitarias en distintos estados del país. Eh, se mencionó, por ejemplo, el cierre de 92.9 en Caracas. Se mencionó, por ejemplo, el cierre de Mágica 99.1. Eh, entonces, me acuerdo que en esa oportunidad, el, el Nacional fue uno de los pocos medios que llamó a estas emisoras y a directivos de estas emisoras para que fueran a hablar, porque estos directivos eh, denunciaron en esa oportunidad, esto fue en el año 2018, o finales de 2017, que nadie en los demás medios de Venezuela, entre comillas independientes, les estaban dando eh, pregunta para contar lo que había pasado, sobre todo los canales de televisión. y eh, Bueno, estaría bueno saber, ver cuáles medios, todavía hay algunos medios independientes en Venezuela, eh, no se puede decir que no, pero estaría bueno ver cuáles medios le dan cabida a gente del Nacional para que cuente su historia en caso de que finalmente den el paso definitivo de quitarle su sede, ¿no?, bueno, yo creo que aquí vamos a ver una persecución como la que se vio contra los petroleros después del, del paro del de, año 2002. Ahí a los, a los petroleros no, se, no los podían contratar en ninguna otra empresa del sector porque PDVSA decía que si los contrataban les quitaban todos los contratos. Yo tuve oportunidad de conocer al capitán Mauro Ferrario, que era el capitán del buque tanque Susana Duim, ya que yo defendía la tripulación, y él quiso trabajar en algunas otras empresas, incluso como asesor, y todas fueron advertidas que si lo contrataban, perdían los contratos con el Estado. Y este era un hombre que tenía certificación internacional para capitán de barcos petroleros, quimiqueros y gasíferos, según me comentó él, pero no conseguía trabajo de nada. Estuvo trabajando de taxista y de albañil y jardinero hasta que consiguió arreglar su documentación. Él era italiano también, tenía doble la ciudadanía. Y se fugó, que es lo lógico, y la última vez que supe, hace muchos años, pues estaba como capitando un supertanquero, ganando como ocho veces lo que ganaba en PDVSA. Al fin de cuentas terminaban por hacer un favor, y todos los oficiales de la tripulación, fuera del país, por la persecución, porque los querían meter presos sí o sí, y están trabajando en otros países. Y por demás, gente que he conocido que se han ido a trabajar a Colombia, o a los países árabes, también con muy buenos resultados, y todos dicen que son profesionales de un altísimo. Nivel que son lo mejor que han conseguido para trabajar, y ellos son los que deberían estar levantando PDVSA. ¿Por qué creen que PDVSA pasó de 3 millones 200, 3 millones 300 mil barriles diarios a menos de 500 mil? Porque toda esa experiencia se fue. Aquel día con el pito, o sea, es los votó a todos, después los contrató, los hostigó, se fueron. Y PDVSA no vale nada. Lo que tiene es una partida de ineptos, incapaces y mediocres, de los cuales yo diría que uno de cada 100 sabe lo que está haciendo, y los demás están ahí por puro hacer política además que han quebrado PDVSA porque le pasaron la factura de PDVSA de todas las ideas que se le ocurrió al gobierno entonces la PDVSA Alimentos PDVAL, solo no tiene sentido solo no tiene nada que ver con PDVSA, hay una cantidad de cosas adicionales y todas las misiones terminaron en PDVSA se multiplicó por 5 por 6 la nómina de PDVSA sin que aumentase la, la producción y, por supuesto la empresa está quebrada no vale medio ahorita. Y supongo que a ellos les va a pasar lo mismo, a los periodistas. No tendrán oportunidad porque cualquier medio que los quiera contratar, le van a decir, mira, si tú lo contratas, si es una radio, por ejemplo, te quitamos la, el permiso de la señal. Si es televisión, más todavía, bueno, las televisiones que quedan están totalmente vendidas y arrastradas. Ahí ni siquiera podrían buscar. Y otros diarios, pues no queda mucho. Diarios impresos no queda nada. Les quedan los medios digitales o salir del país, y es lo que terminarán haciendo. Mira, hay otro tema que creo que podemos mencionar, aunque no tiene que ver con la libertad de expresión, pero es la noticia de ayer. Me llegaron una cantidad de videos del acontecido nuevamente en la cota 905 con el coqui. Y es impresionante ver cómo esa banda de malandros tienen totalmente arrinconada a la policía. Atacaron unas unidades del 6 CICPC en la autopista, eh, tuvieron que ser rescatados por personal del VAE y huyeron dejando patrullas botadas en la autopista que no estaban en condiciones de circular. Y tengo entendido que el, la gente de Coqui se llegó a las patrullas, las, re, las revisaron y se llevaron todo lo que les servía, se llevaron unos radios, todo lo que había disponible. Y los funcionarios tuvieron que huir hasta donde se tres heridos y uno murió en quirófano. Esos policías, igual que pasa con los militares que han ido a la frontera, son los que iban a impedir la invasión de los soldados gringos. Si vemos que son valientes solamente para reprimir a los estudiantes con escudos de cartón, pero cuando alguien se les para enfrente con un fusil, ahí se les acaba todo. Y los guerrilleros, aunque sea, son gente entrenada para la guerra. La gente de Coque son un grupo de forajidos, asesinos profesionales pero que no saben nada más que, como de, dice la expresión de ellos, jalar gatillo. Ellos disparan, pero no saben trabajar, operar, usar un arma, apuntar, pero da igual. Entonces, ahí tenemos nuestra excelsa e ilustre policía, la seguridad está así. Maduro no controla ni siquiera Caracas, pero igual la oposición no actúa para, para recuperar el país. Bueno, una de las cosas que, que llaman la atención... No solo con los estudiantes, sino el hecho de que a estos tipos no les mandan todo lo que le mandaron a Oscar Pérez en su momento. Hay que decirlo bastante claro, a Oscar Pérez le mandaron grupos de exterminio con todos los juguetes. No sé si se acuerdan de un video en el que hay un tipo con una especie de bazooka o algo así, yo de armas no sé mucho, disparándole a la casa donde está Oscar y uno se pregunta... ¿Por qué no mandan helicópteros? ¿O por qué no mandan este tipo de personajes, este tipo de armas, a combatirlo al coqui y a todas sus bandas? Y hablando de libertad de expresión, una cosa que no es un detalle menor, ¿por qué creen ustedes que la manera de enterarse de todos estos ataques es con videos de los propios funcionarios o de gente que vive en las casas aledañas? ¿Por qué creen ustedes que no hay prensa independiente haciendo cobertura de todos estos emprendimientos. Número uno, porque he sabido que nadie puede garantizar la seguridad de equipos periodísticos que se acerquen a hacer cobertura. Eh, mismo Venezuela, cuando hubo motines carcelarios en el rodeo, la prensa tenía bastantes limitaciones, pero así todo, eh, podían acercarse hasta cierto lugar y sacar ciertas informaciones. Hoy en día eso es realmente impensable porque no hay quien garantice ningún tipo de seguridad ni ningún tipo de medida para los periodistas. Eh, tampoco ni los medios cuentan con ningún tipo de seguridad de que si van y hacen algún tipo de cobertura, el medio no va a ser cerrado al día siguiente o el mismo día y... Tampoco hay ningún tipo de seguridad de que los periodistas o los medios puedan acercarse porque los mismos policías y los mismos guardias en muchas oportunidades sucedían las protestas, atacaban a la prensa por hacer cobertura de protestas. Imagínense lo que pudieran hacer si ven que hay periodistas haciendo cobertura de este tipo de enfrentamientos. Y esto lo digo porque no tengan duda de que en unas condiciones normales o medianamente normales, la prensa también hubiese estado ahí. No solo en el enfrentamiento de ayer, sino en tantos que ha habido. Y sin ir muy lejos, se acordarán la semana pasada, hablábamos de que equipos periodísticos venezolanos habían ido al estado Apure a hacer cobertura del enfrentamiento armado que hay de la Fuerza Armada, con la FARC y con todas estas fuerzas colombianas. Y ya vieron qué fue lo que pasó, se los llevaron detenidos, y los tuvieron desaparecidos durante unas 48 horas. Eh, pero por eso es que ustedes pueden ver que no hay equipos periodísticos haciendo cobertura de los enfrentamientos en la cota 905. Bueno, recordarán el primer programa de No hay Derecho, que lo hice con Daniel Lara Farías, y el pensamiento con el que abrimos el programa fue del libertador de los Estados Unidos, el general George Washington, hablando de la importancia de la libertad de expresión, porque dice que si se pierde la libertad de expresión, y para ellos libertad de expresión y libertad de prensa va unido, decía, ciegos y atentados, y atontados, perdón, nos llevarán como ovejas al matadero. Si no fuese porque existen las redes sociales, existe WhatsApp y los teléfonos inteligentes, ni siquiera nos enteraríamos de todo lo que está pasando. ¿Sí? Ahí ven, los periodistas no se les permite acercarse a la noticia. Por eso es que le damos tanta importancia, porque la gente tiene que saber lo que sucede. Y gracias al periodismo ciudadano, que para ello voy a hacer una recomendación. Cada vez que hagan una filmación, traten de hacer un comentario de qué hay en el video. Porque a mí me llegaron una cantidad de videos de los sucesos de ayer pero lo ideal es que cuando están filmando, digan, si quieren, eh, tapando la voz o así, hablando de otra manera, para que no los reconozcan, pero digan, esto es tal cosa, tal día y tal hora, para que quede un documento más claro. Inclusive, lo ideal sería poder mostrar un reloj y, o un periódico del día, pero si no, aunque sea decirlo, para que ese video que queda sea un testimonio realmente valioso a la hora de mostrar lo que sucede en nuestro país. Este programa, ustedes lo están viendo hoy sábado, 24 de abril, y en estos días, Pico y yo tenemos un aniversario especial. Sí, bueno, aparte de aniversario, habernos conocido, pero en las circunstancias, porque el jueves 22 es el aniversario de mi detención, cuando Miguel Rodríguez Torres y Luis Ortega Díaz decidieron que yo iba a ser detenido, sí, porque sí. Ahora ellos son adalides de la libertad y parte de la oposición del Frente Amplio. Por eso cuando me dicen no la oposición y Frente Amplio, todo lo que han inventado, no les creo. Porque ellos avalaron o ejecutaron las torturas de los presos políticos, cosa que me consta. Todos saben que yo era defensor de los estudiantes detenidos. Entonces uno llegaba con los muchachos al tribunal y cuando decía quiero que se deje constancia que el muchacho tiene un ojo morado. Los jueces se negaban y los fiscales se oponían. Digo, ¿por qué? Tienes que dejar constancia de lo que estás viendo. No lo estás calificando, pero digo, mira, deja constancia que el muchacho tiene un morado o que él se está quejando de que lo golpearon. Pero nada, no había manera porque lo golpeaban los esbirros de Rodríguez Torres, lo encubrían los esbirros de Luis Ortega Díaz, los fiscales, y lo tapaban también los esbirros de... Gabriela del Mal, como le dice Daniel farías Gabriela del Mar Ramírez, defensora del pueblo, que ella debió denunciar todo lo que sucedía, pero esta abyecta persona eh, llegó a decir que la tortura se justificaba cuando había que obtener información. La defensora del pueblo no puede decirlo, muchos pueden pensarlo y no voy a decir si es correcto o equivocado. De hecho, no debe ser, pero no voy a entrar en ese punto pero el defensor del pueblo no lo puede justificarlo porque ya está para impedirlo, para denunciar cuando sucede. Bueno, este trío de abyectos seres, con toda su banda, pues reprimieron o taparon la represión. El jueves fue mi aniversario y dentro de dos días, el 26 es el aniversario del día que detuvieron a Pico. Y poco después nos encontramos en 3 Entonces recordamos un aniversario de uno de los peores días de nuestras vidas. Pero... Yo no me arrepiento de lo que hizo, ¿sí? me lo preguntaron varias veces y yo dije, lamento las consecuencias, pero no me puedo arrepentir de hacer lo correcto, de defender a los muchachos torturados era lo correcto, oponerse a esta tiranía era lo correcto. Así como muchos se opusieron a los nazis en su momento, se opusieron a los comunistas en muchos países, como nuestros hermanos en Cuba están oponiéndose a la dictadura de los Castro y de Díaz Canel, y están empezando a alzar su voz, como nuestros hermanos en Nicaragua, se están oponiendo, en la medida de lo posible, y no es fácil, al régimen del pedófilo y alcohólico Ortega. Entonces, no me arrepiento, y sé, porque lo hemos hablado mucho, que Luis Pico tampoco se arrepiente, porque de defender la patria nunca nos podemos arrepentir. En mi, en mi caso particular, eh, a mí me dispararon, y lo que hicieron fue buscar a una supuesta médico forense para que dijera que me había mordido un pitbull eh, y para que dijera que las heridas que yo tenía eran rasguños y ese tipo de cosas. Y así utilizaron al sistema judicial. son una vergüenza. Pero lo mismo, en mi caso particular, yo no me arrepiento, yo no cambiaría absolutamente nada. Me arrepentiría de haberme quedado en mi casa haciendo nada. Sin embargo, aquí estamos y aquí seguimos y aquí vamos a seguir porque estos tipos que dicen que defienden a la gente no defienden a absolutamente nadie y no quieren a absolutamente nadie. No son más que unos delincuentes y particularmente eh, ayer acá en Argentina también se cumplía un año más del inicio del juicio a las juntas. Eh, acá en Argentina se buscó a los militares y se los juzgó. Algún día vamos a hacer lo mismo con ustedes. Y no se lo tomen como venganza, simplemente es justicia. Bueno, hay antecedentes interesantes, incluso en la justicia argentina, de haber juzgado a los jueces que ocultaron los crímenes, porque fueron parte importante de la impunidad que al final no se logró. Ayer eh, Gabriel Animal me dijo que yo era nazi porque decía que había que llevarlos a todos a la justicia y sentarlos en el barquillo para que los juzgasen. Bueno, ahora ser nazi es pedir justicia. Bueno, esa es la clase de gente contra la que luchamos. Contra esos criminales degenerados y contra los criminales degenerados de la oposición que quieren apoyarse en ellos y pretenden la impunidad. La reconciliación no es, bajo ninguna circunstancia, impunidad. La reconciliación puede ser con cualquier... Eh, Persona del pueblo llano que creyó en Chávez y quizás se dio cuenta que se equivocó o no. Él no cree que se haya equivocado, pero él quiere eh, defender una idea. Podemos hablar con ellos, pero no contra los esbirros que asesinaban a nuestros muchachos y que los torturaban. Cosas como dije que a mí me consta porque yo los vi torturados. Me llegaron y me llegaban las informaciones, de los asesinatos de todo lo que sucedía porque yo... Era parte del foro penal, no era parte de la cúpula, pero nos llegaba la información a todos. Entonces, señores, les queremos jurar que en lo que a nosotros nos respecta no habrá impunidad. Todo lo que podamos hacer para llevar a esta gente a juicio, sentarlos en un banquillo y que pasen por lo menos 30 años, que es lo más que permite la ley venezolana, en un calabozo lo vamos a hacer. Porque no puede haber impunidad, los crímenes tienen que ser castigados y Venezuela tiene que ser libre. Señores... Eh, por favor, no olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que no se pierdan ningún programa y los espero el próximo viernes en otro programa de No Hay Derecho, que va a estar aún mejor que lo que han visto hasta el momento.